Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 7 al domingo 13 de noviembre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, empezamos con la lectura. Sabes que empiezo con las cartas de Dorian Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Escojo una carta, me guío por mi intuición. A ver, ¿qué nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana? Y antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas. Pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Hago lo mismo con mis cartas, que son 60 cartas. Y escojo tres cartas. de Virtue, la sanación con los ángeles, también una carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir los ángeles y la Virgen María para esta semana del 7 al 13 de noviembre. Honesty, honestidad uh, Aquí tengo que agregar Que mucha gente uh, Dice ser honesta y lo es Pero lo es Brutalmente, no tiene tacto Y hay que tener tacto uh, ante, Antes de ser honesto uh, Mucha gente se defiende Con esta honestidad que puede ser sumamente cruel entonces es importante ser honesto honesta, primeramente contigo misma o contigo mismo ¿no? y eh, si vas a decir verdades este, que sean de una manera amorosa entonces bueno vamos a ver así se ve la carta y dice I'm in touch with my true Feelings regarding this situation estoy en contacto con mis emociones verdaderas en relación a esta situación ¿Okay? Entonces, también es el enfocarnos en nuestras emociones de una manera positiva ¿Okay? el saber que qué sé yo, tal vez las circunstancias o la situación no está fluyendo como tú quieres, pero sabes cuál es tu emoción, tal vez este, te, te has alejado de un grupo de amistades, tal vez este, de una persona en específico, pero lo has hecho de una manera... Uh, intencional, muy consciente, a sabiendas de que esa relación era tóxica o ese grupo de gente era tóxica y uh, que es para tu beneficio, ¿no? Por decir algo. Vamos a empezar. Para el día el lunes y martes, la carta dice confianza. Esto siempre es bueno, tengamos confianza en nosotros mismos, en el proceso de la vida. En la vida misma, en Dios, en el universo Y dice Arcángel Ariel Ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás Confío en el proceso de la vida Estoy segura, estoy seguro Yo soy una manifestación de Dios Amén okay. Bueno De ahí proseguimos el miércoles y el jueves La carta dice Respeto es el arcángel Raciel y dice respeto el libre albedrío de los demás y el mío Raciel como regente de las almas ayúdame a respetar esta situación y decisión me respeto esto puede valer tanto como decisiones propias como ajenas este, y a veces nos cuesta trabajo el respetar una decisión que no nos parece lógica que no nos parece buena este pero bueno hay gente que decide por X razón lo que decidió y hay que saber respetarlo. Pero igual el dar a respetar nuestra manera de ser, nuestro punto de vista, de una manera honesta, pero amable y cariñosa, amorosa. Este, y yo provengo de una familia, ahorita se me ocurre esto, ah, donde siempre veo la batalla de quién tiene la razón. Una discusión que a mí la verdad me tiene hasta el copete <risa> y uh, pues aprendí con el tiempo de que lo mejor es darle la razón a la gente y dejar esa discusión que nada más conlleva a que te quita mucha energía entonces bueno, prosigamos viernes, sábado y domingo la carta dice nuevo comienzo Y dice Arcángel Metatron: deja el pasado en el pasado. Este es un nuevo comienzo, cada día lo es. Reconoce tus logros y sigue adelante. Vuela. Eso es un poquito como... Tal vez las cosas no hayan fluido como hemos querido. Lamernos un poquito las heridas. Este, recuperarnos, reinventarnos. Es como la del ave fénix, ¿no? nos están diciendo, es un nuevo comienzo, o sea, no, uh, no te vengas abajo tan fácilmente. Uh, a mí me pasa seguido con los concursos de pintura, llego tal vez a las semifinales, pero ya no a las finales, ¿no? Y... Muchas veces no significa esto de que la pintura no haya gustado, que no sea lo suficientemente buena, sino yo se lo atribuyo a que tiene que ver con cosas culturales, por ejemplo, cuando el jurado es de Estados Unidos, es muy definido lo que les gusta a los americanos, bueno, este, a los gringos pues, porque sí, americanos pues somos todos nosotros en América. Y eh, entonces, bueno, es un poco eh, desanimoso el asunto cuando pues, no, no, no llegas a la meta final, ¿no? Entonces ya voy descartando qué competencias de arte, eh, digamos, valen la pena todas pero cuáles están como muy definidas en cierto estilo, cierto gusto o cierta temática y, uh, y que yo bueno, pues definitivamente no entro dentro de esa categoría, entonces bueno, pues ya no voy a participar. ¿no? Y sí me es importante participar en estas competencias de arte porque una vez que ganas, aparte del premio económico, pues hay mucha publicidad y demás y eso pues impulsa obviamente tu carrera pero he decidido eh, ser más selectivo en cuanto a qué competencia de arte entrar y cuál no y también creo que todavía lo voy a hacer este año y tal vez el que le sigue pero de ahí ya dejarlo ¿no? si las cosas no se dan o no fluyen en ese sentido pues dejarlo y eh, tal vez no es el momento y, pero eso no significa que deje de pintar no. Uh, igual puedo hacer el comentario con mi madre que la pinté en un taller que tuve uh, de tres días y la verdad uh, hasta el maestro me congratuló quedó súper bien la, la pintura y uh, cuando se la mostré a mi mamá, mi mamá pues no le gustó y se veía con muchas arrugas, pero pues era la realidad, ¿no? que es un tema aparte, entonces bueno mi mamá, este, de por sí no le gusta ver la realidad entonces no lo tomo de una manera personal, en, el prim en primera instancia sí, obviamente ¿no? porque pensé que le iba a alegrar este el cuadro, pero pues al ver su decepción, pues ni siquiera se lo regalé entonces es a lo que voy, uh, cuando las cosas no, no salen como tú quieres, no fluyen como tú quieres, aún así, pues no darte por vencida o por vencido, sino al contrario, pues entender por qué se dan las cosas como se están dando, no tomarlas de manera personal y seguir adelante. ¿no? El universo, yo sigo convencido, es muy generoso, es muy abundante, hay lugar para todos, y, este, y aprovechar ahorita que todavía uh, Trump no es presidente, porque estoy seguro que lo va a hacer. Y van a cambiar entonces nuevamente todas las reglas en el mundo. Y no se ve un futuro muy prometedor, francamente, de lo que yo veo. Si él llega a ser presidente, de por sí se dice que estamos ahorita... Uh, nunca habíamos estado tan cerca de una tercera guerra mundial. En todas las tensiones que ha habido entre la guerra en Ucrania, eh, Corea del Norte, China, con eh, querer incorporar a Taiwán definitivamente en su territorio. Ay, hay varios puntos en los que estamos muy mal como humanidad. Y hay veces que también me jala esta negatividad y esta disociación de la sociedad que llevo anunciando desde hace 3, 4 años y que cada vez es más fuerte uh, y también las reacciones, por ejemplo, que ha habido de mucha gente uh, después de el, la muerte de mi papá que me han desilusionado completamente de amistades de, híjoles, más de 50 años, ¿no? Entonces, bueno, es a lo que quiero llegar. Si las cosas no salen como tú esperas, como tú querías, aún así no te dejes caer. Yo lo noto en mí con toda esta negatividad que hay alrededor en el mundo en general. Se vale ubicar la situación, se vale tristear, se vale, este pues no sé, vivir el duelo, en mi caso con mi papá, uh, se vale el, el estar uh, procesando lo que tienes que procesar ¿no? emocionalmente. Y igual se vale darte una pausa, el, uh, detenerte un, un momento y revalorar qué es lo que quieres realmente en la vida. Uh, y bueno, y de ahí seguir adelante. Y me queda muy claro que el mensaje este que me llegó que dice no dejes que nada ni nadie opaque tu brillo pues es más válido hoy que nunca ¿no? entonces bueno, a eso creo que se llega con este resumen de las cartas y todo bajo una honestidad propia ¿no? este, hay que reconocer uh, cómo son las cosas y a veces que no se van como uno desea. Aún así, uh, la vida tiene varias alternativas. Y esto sí es muy importante que lo recuerdes. No hay solo una solución, no hay solo un camino, siempre hay varios. Entonces, mantén tu mente y tu corazón abierto a eso. ¿va? Muy bien, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice, diversión. Y aquí los querubines, como niños, están jugando y divirtiéndose. Entonces, bueno, conclusión, no te lo tomes personal, no te lo tomes tan en serio. Relájate, confía en el universo, respeta lo que está pasando. Este respeto es más fácil cuando entiendes, cuando comprendes. Y también he aprendido a que no tengo que comprenderlo todo que este, sí tan sencillo como lo dije, comprenderlo todo, ¿no? hay veces que no se comprende y ya pero aceptar las cosas como son ¿no? ah, lo que puedo cambiar, pues lo que hable, lo que no, pues no de hecho hay un texto de ah, ah se me fue ahorita el nombre <risa> bueno eh cuando pones el texto debajo del video, ahí lee el texto al final en unas de ah, tomás de así perdón entonces bueno uh, ahí lee el texto y uh, santo tomás de así pues está bien ya me corrigieron ok entonces este pues te deseo una muy bella semana uh, hay que aprender a hacer limón, limonada con los limones que nos ofrece el universo. He hablado con muchas amistades y sí es como que en general una atmósfera bastante negativa, bastante densa la que ha estado aquí fluyendo en los últimos dos meses. Entonces bueno, siempre llegarán tiempos mejores, habrán nuevos comienzos. Y no te dejes abatir este, y sigue adelante. Eh, somos hijos de Dios y el universo nos ama, nos procura, nos cuida y nos protege. Bueno, te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Namaste.